Anoche se llevaron un premio secundario de Powerball con Double Play por la cantidad de 50 mil dólares en el Supermax de Vega Baja. Repito, se fueron 50 mil dólares de Powerball con Double Play que cayeron en el Supermax de Vega Baja. Muchas felicidades al ganador o ganadora. Y para este sábado el Powerball tiene un gran premio de 322 millones de dólares. Mientras que para mañana viernes Loto Cash tiene un premio de 1.070.000 dólares que pueden ser tuyos sin anualidades. Al igual que la doble revancha que tiene 115.000 dólares. Están buenos. Aprovecha un momentito y baje el app de Lotería Electrónica en tu teléfono inteligente si es que todavía no lo has hecho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 ya lo sabes, a jugar tus juegos instantáneos y a celebrar y a cumplir esos sueños que tanto deseas nosotros estamos listos para los sorteos de esta tarde, y es con el Pega 2 boleto en mano que ya se acerca el primer número y es el 5 repito, el 5 segundo número es el 4 repito, el 4 el número ganador de Pega 2 de esta tarde es el 5-4 el 54 el y pasamos al favorito de muchos, Pega 3. Boleto, en mano si jugaste Pega 3 y mucha suerte. Primer número. Es el 5. Repito, el 5. Segundo número es el 4. Repito, el 4. Y tercer número es el 1. Repito, el 1. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es... 541, el 541 y concluimos con el Pega 4 mucha suerte y pendiente que ya viene el primer número y es el 5 repito el 5 segundo número es el 7 repito el 7 tercer número es el 5 repito el 5 y cuarto número es el 8, repito, el 8. El número ganador de Vega 4 de esta tarde es 5758, el 5758. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy. Para más información, entra a nuestra página web loterías loteriasdepuertorrico.pr.gov. Que tengan todos linda tarde.